Intento grabar el vídeo, es que yo ya no me acuerdo de grabar Llevo dos meses sin grabar un puñetero vídeo Y me pienso yo que me voy a meter aquí y en 10 minutos va a estar hecho No he confiado bien en la vida, ¿eh? Y se me han ido de las manos las cosas A ver, eh, esto para quien no me conozca lo puede pasar Porque simplemente voy a explicar por qué llevo dos meses Sin subir vídeo y por qué cojones subo un vídeo De este juego ahora de repente Llevo dos meses sin subir vídeo por el simple hecho de que vivo en la costa de la gigante, ya sabéis lo que es esto en verano Y da asco, y vivo aquí en un pueblo en el que Todo el mundo tiene trabajo en verano Y me toca currar como un cerdo partiéndome el lobo levantando palets con miles de objetos para el supermercado y reponerlos a las 5 de la mañana, entonces llego a casa reventado, me paso el día durmiendo y la noche trabajando y cuando tengo un tiempo, tiempo libre por la tarde o por la noche, pues bueno, ya tengo familia, tengo amigos no me apetece editar, que jugar juego, eh, y jugar no juego, pero editar no me apetece tanto pero este vídeo lo voy a editar porque me apetece. ¿Y este vídeo de qué va? De Nakara, cara el juego este nuevo que ha salido, un Battle Royale y solo os quiero decir una cosa, mi canal es una mierda, todo el mundo lo sabe, si eres nuevo en este canal suscríbete porque me hace falta, porque mi canal se va a la mierda es un asco de canal, pero me gusta y <risa> por eso te digo, nadie sería capaz de pagarme una promoción nadie sería capaz de decir oye tú, eh, promocioname una cara Nadie me va a pagar esto, o sea que yo digo de corazón y de mi más sencilla opinión, de mi más sincera opinión, que este juego le apoya que este juego es muy divertido y este juego, ojalá pegue fuerte. Y además, los que me conocéis de verdad, sabéis que os digo la verdad porque yo odio los Battle Royale, he metido mucha caña al H1Z1, al PUBG, al Warzone, al Fortnite, al Apex, yo estoy cansado de Battle Royale, yo uso jugar Battle Royale casi un año, me pasé el tema de Valorant y Counter y ahora me están cansando los shooters y me están gustando ese tipo de mierda, porque una cosa que voy a decir, que Ahí. el canal se va a centrar sobre todo en New World cuando salga, salga en octubre el canal va a ser casi full tiempo New World y este juego en la cara también porque me parece que se asemeja mucho a New World pero en modo eh, más Battle Royale así que en resumen os voy a contar un poquito qué cosas tiene el juego, los modos de juego que hay y eh, el menú, las skins, cómo conseguir las cosas qué me parece bien, qué me parece mal, etcétera etcétera así que sin más dilatación de ano como siempre os digo, dentro del vídeo yo creo que no habrá ni transición que entramos directo y punto eh, no voy a poner imágenes de alguien jugando de un vídeo de YouTube que he robado, he, he copiado, he pegado y punto, no Yo voy a enseñaros poco a poco por el menú, así que el vídeo a lo mejor es un poco largo Pero voy a explicar todo lo que sé después de a lo mejor que llevo, no sé, 7 8 horas jugada, ¿vale? Como veis tenemos aquí el inicio y vamos a empezar por los modos de juego que me parecen bastante interesantes Ya que hay una cosa que para lo pronto que ha salido el juego y para lo poco que lleva, está ya No que estalle de que explote, ¿no? Que está ya de que ya ha salido y es el modo Ranked. Ya hay modo Ranked en el juego y acaba de salir el juego hace nada. Pero de verdad que ha salido hace nada. Yo no diría ni que lleve un mes el juego. Os explico: el baño de sangre es Deadmatch de toda la vida. Te tiras ahí a la isla, tienes a lo mejor 10 minuticos para pegarte de hostias con todo el mundo que haya por ahí. Y gana quien más kill se haga. Sencillo, fácil, para toda la familia. Partida rápida: 60 jugadores, cae una isla, tienes que lootear, sacar loot, mejorar armas en unos cofres tipo Warzone. Esto de la entrega de suministros, todo el rollo. Y el último que quede vivo gana, sencillísimo también Luego tenemos la prueba del heraldo Que es lo mismo que partida rápida Battle Royale, el que gane el que quede último gana el, el que quede último, bueno sí El que quede último gana, pero es que la frase es muy contradicción Es que me trabo, hijo puta Que ya no estoy acostumbrado a grabar vídeo, me cago en Dios Pero se añade lo de matar a Moonbane Moonbane Que es un boss que cada vez que lo matas Sube el contador de las kills que llevas con Moonbane Y depende de las kills que llevas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20... Te dan una recompensa a otra, que solo enseñará un poco más para cómo se juega el juego. El juego se juega por campeones o héroes. Se basa en eso. Cada uno tiene un campeón, un héroe, ¿vale? Por ejemplo, te puedes hacer un main. Y cada campeón o cada héroe tiene una habilidad y una. y una ulti. Aparte de sus respectivas skins. Os pues podéis mirar aquí. Este es el tío de la arena, lo llamo yo. Esta es la invisible. Este no lo he probado aún. Pero este creo que es como. Iron Fist. ¿Sabéis quién es? El que mete el puñetazo este muy fuerte de Marvel. Pues parecido, pero es con truenos, ¿sabes? Como que coge energía mete un puñetazo Vale, no. mejor no explico porque no sé explicar las cosas En resumen, que tienen muchísimas Pero lo que yo quiero decir de esto son el tema de las skins Yo por ejemplo en esta, esta es la skin normal Por defecto, que está guapísima Y yo tengo esta de aquí, que también está muy guapa Tenéis muchísimas skins, la gente dirá Joder, tío, es que hay muchas skins y seguro que son todas de pago Absolutamente ninguna es de pago, ¿vale? O sea, ninguna, o sea, las puedes conseguir de pago Como verás ahora abajo Aquí, las que pone oro, las puedes pagar directamente pero estas, por ejemplo, no, ven? Tienes, Tienes que conseguir seda espectral Esto se consigue jugando Y esto se consigue jugando El tae y la seda jugando El oro pagando ¿Cómo se consigue la seda? Pues no lo sé aún, la verdad Yo sé conseguir el tae que es jugando y punto Y esto no sé cómo tengo Yo creo que me han dado en misiones, ¿vale? Esto creo que se consigue haciendo misiones Pero es que tenéis de todo Tenéis atuendos Tenéis accesorios de la cabeza Accesorios de las muñecas Accesorios de los brazos eh, Accesorios de la cintura accesorio de la izquierda Accesorios de la cara eh, accesorios del peinado, gestos, emoticonos, comunicación, tarjetas, gestos para tarjetas, bases para las tarjetas. Mirad esto, que guapo quedaría. Mirad esto, que guapo quedaría. ¿Cómo se consiguen todas estas cosas? Se consiguen comprando unos cofres. Estos cofres, el cofre inmortal. Puedes comprar cada 46 horas dos cofres y se compran con 4000 de tae. ¿eh? Fácil. Luego está la tienda de seda espectral que es con esto y podéis comprar skins individuales. Y luego el oro, que es esto, vale, o sencillo. No hay mucho más que añadir. Luego tendremos una página de talentos que se hará para cada campeón. Y esto es lo que digo yo: que hay muchos, hay un aquí de juegos bastante interesante. El tema de las skins, muy parecido a Apex. El tema de los cofres, muy parecido al Counter. Bueno, también a Apex, está en todos los juegos ya eso. Y luego el tema de esto son temas de runas del LoL, tío O sea, es igual que el LoL, el tema de ponerte las runas Depende del campeón que lleves y tal Yo tengo un automático de momento porque no me, no me apetece ponerme a leer y verlo Y aparte luego, en game, cuando juegas el Battle Royale ya Tú también vas recogiendo runas y te las tienes que ir cambiando Depende de lo que lleves en ese momento A lo mejor hay una runa que se llama doble disparo Que si llevas una ballesta, dispara en vez de una flecha, dispara dos flechas ¿me entiendes? Entonces a lo mejor si no llevas ballesta Pues te renta a tirar esa gema y cogerte una que te dé más vida Sabéis lo que voy, a lo que voy refiriendo de ¿verdad? Pues todo esto es in-game Y luego también tienes aquí como unos símbolos unas putas mierdas, ¿vale? Por ejemplo, estos son como una especie de, de combo, ¿vale? Entonces el primero, ¿vale? Este es el que tengo yo ¡Pum! Y luego, pues lo puedes ir mejorando Luego también tenéis el tema de las armas El tema de las armas es exactamente igual que el tema de, de los personajes Tiene un nivel con el cual conseguir nuevos talentos Pero las armas no tienen ningún nuevo talento Por ejemplo, yo con esta La katana, que me encanta eh, bajas totales, las stats están un poco mal, ¿eh? o sea, se, no sé por qué no salen todas, se, se petan. Igual pasa con lo de que tengo rango pero no he jugado. O me pondré a lo mejor que he jugado a lo mejor 20 o 10 partidas cuando a lo mejor he jugado 20, 30. ¿Vale? Eh, máximo de bajas 14, bajas totales, te salen todas las stats. Luego tenéis skins para todas las armas, absolutamente todas. Y skins además guapísimas, pero guapísimas. Las puedes regalar las skins. Que eso no lo sabía, me acaban de dar. Y luego tenéis como un nivel de arma El nivel de arma sirve para la pericia con el arma ¿La pericia que de arma qué es? Que te dan recompensas Simplemente, como veis aquí te dan más tae, más tae Te dan más cofres Y al final te dan un avatar legendario de samurai inmortal Te dan no sé cuántos cofres, una skin, ¿vale? Y esto es con todas las armas Tiene cada uno su pase de batalla, por decirlo así, ¿vale? Como veis, cada uno tiene su pase Luego tenéis un marcador en el cual salen todos Ok, sencillo Y luego tenéis una cosa súper interesante Que yo lo flipo en colores que se llama eh, Salón de la Fama. Imaginaos que vivís, yo qué sé, en Andalucía y en Málaga, ¿vale? No lo voy a poner. Le das a confirmar directamente te va a salir toda la gente de Málaga que juega este juego. Si tú, semanalmente o diariamente, no estoy seguro porque todavía no he entrado, pero creo que es semanalmente, estás dentro de un top de, de Málaga, dentro a lo mejor del top 10 o top 5, te dan un cofre. O sea, va a haber peleas entre, no países, no continentes, peleas entre ciudades. O sea, habrá... Por ejemplo, yo vivo en Alicante, pues estaremos todos los alicantinos que jugamos al puto cara, Pegándonos de hostias por estar en el mayor top posible para conseguir el puto cofre de mierda Y eso va a estar muy guapo, cabrón, muy guapo Inventario, que aquí se ponen pues, los cofres, las mierdas que tienes para abrir, todo el rollo Luego tenéis la marea, que esto es un pase de batalla en toda regla Y misiones, pues tenéis misiones de a la semana El juego, como veis, lleva dos semanas Y misiones diarias, misiones de temporada, todo, ¿vale? Luego tenéis la tienda que le he enseñado y luego también tenéis partidas personalizadas Que esto me parece muy guay que las puedo hacer todo el mundo Yo puedo hacer una y punto No me hace falta ser creador de contenido ni nada Pero para los creadores de contenido que estáis aquí Vais a flipar con una cosa que he visto que me parece totalmente increíble Bueno, aquí también, ¿podéis cambiar el nombre en cualquier momento? Sí, pero pagando TAE, ¿vale? Y cada 7 días, el TAE es esto Creo que son 4000 de TAE o 3000 de TAE cambiarlo yo lo he tenido que cambiar porque me he puesto el fumapetas o algo así Y lo he dicho, no tío, es que este juego voy a jugar Quiero ser el puto amo Me voy a poner el Ruiz TV para que la peña me vea un poco no Luego tenéis aquí el avatar Hay avatares para ponerte en el título, ¿vale? Como ves aquí, este avatar, pues yo lo tengo que cambiar a este Pero yo que sé si quiero ponerme este, me pongo este Los datos de la temporada Lo que os digo, he jugado ya por lo menos 7 horas a este juego, no me aparece nada Ni a media de baja ni a las partidas que he jugado, ni nada Va un poco mal esto, pero el juego lleva dos semanas a Entender que hay algún puto fallo si de partidas, lo mismo que digo ¿Veis? He supuestamente ganado una He quedado cuarto y he quedado cuarto 17 kills, 16 y 12 17 kills y si ganar, imaginaos, eh Hay 60 players, cabrón, me cargo casi a 20 Chupadme el pene, soy buenísimo <risa> Y el tesoro de Moonblade Eh, de Boom, Boom Blade Esto es lo que digo del dragón de las ranked Si te lo cargas una vez, te dan un título eh, un... un icono Si te lo cargas cinco, te dan un emoticono Si te dan esto, esto, ta, ta, ta. ¿Entendéis, no? Vas todo va mucho con comisiones y, y con recompensas muy guapas. Y luego, otra cosa, que es la última que os voy a explicar: follows on Twitter. Vale, esto es. Está por aquí arriba: Content Creator Program. Vale, esto es una auténtica locura, cabrón. No voy a mentir que yo he hecho esto. He hecho esto. Este vídeo lo estoy haciendo un poquito por esto. Vale, eh, si tú tienes 500 visitas en un vídeo, vale, en un vídeo, no te está diciendo en un vídeo de una cara ni nada. En general, en tu canal, una media de visitas mensuales, vale. Eh, te dan. Rol en Discord, ¿vale? Hay como muchos tiers para los creadores de contenido. Entonces, si tú eres un contenido que tiene una media de visitas mensuales de un millón, te van a dar una sorpresa con algo chulo. Si tienes una media de 100 visitas, 100.000 visitas o 100.000 espectadores, te van a dar Rol en el Discord, 4.000 de TAE, 2.000 de Spectral Silk y 20 cofres. Y esto con todo, por ejemplo, yo creo que a lo mejor estaré en el 5K, ¿no? 5K, porque 50K no llego. Yo creo que me hago 70 acá de visitas mensuales. O 60 Pero no son de este juego. A lo mejor, al no ser de Nakara, me dan este rango, yo creo. El tier 3. Entonces me darán 5 cofres y tal y tal. Y eso mola mucho porque simplemente le das aquí, lo rellenas, se lo envíes todo. Punto. Guapísimo. Me parece súper guay para mantener a la comunidad unida y para darle un poquito de bomba a los creadores de contenido. Y también hay que añadir, si eres creador de contenido, hay so matches Por ejemplo, Lyrics Road y Summit. Si eres eh, creador de contenido, le das, pues... Formalizar cómo quieres jugar y tal. Y puede ser, ¿ves? Como ves, que te metan dentro de lo que es el showmatch de creador de contenido. Que no creo que te metan a ti, meterán a gente más famosa. Pero bueno, que me chupé apoyo. Y también, por último, también tenemos otra cosa que está súper guay: que tú estás streameando una cara y pones eh, hashtag, una cara partner o algo así, o una cara creator, no sé cuál es el hashtag, lo pones en su Twitter y te metes en recomendaciones. Puede ser que aparezcas aquí, capullo. O sea, eso me parece increíble también. O tu vídeo. A lo mejor puede ser que aparezca por aquí tu, tu vídeo ¿Sabes lo que te quiero decir? Y que un tío digo Ay, voy a ver quién es este tío Pam Y se mete a ver tu canal de YouTube Me parece que el juego está demasiado bien, eh Pero demasiado bien Portador de la antorcha Esto no sé ni qué es ¿Ves? Más misiones que te dan más cosas ¡Ah! ¡Hostia, cabrón! Vale, chavales Quien vaya a jugar a la cara Y se compra el juego Que ponga este codiguito ¿Lo puedo cambiar? No Vale, pues que ponga este puto codiguito Os quiero Ay, pero por qué digo quiero si todavía no me voy Bueno, sí, yo creo que está bien el vídeo En resumen, que me mola mucho el viejo El viejo el vídeo, no sé dónde he ido, viejo He leído viaje, abajo en mi cabeza eh, Lo pone ahí viaje Y que nada, tío, que estoy muy cansado Que voy a ver si he el vídeo antes de irme a dormir Que son las 4 de la mañana Y mañana más y mejor, tío Quien quiera jugar a Nakara Que me doy por Instagram o Twitter Que jugaré con él encantado Un beso